Resultó herido en medio de un asalto el nacional haitiano Joseph Piet, hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Piet recibió dos estocadas. El sábado de la noche, del lado de una tlácula, de una punada. Ya. ¿Dónde ocurrió eso? Campo Fernández. ¿eh? ¿Él conocía a los agresores? ¿Había tenido algún consejo? No, para quitarle los celulares.